Nos encontramos en el microcentro de operaciones de mosca de la fruta cosnipata que está regido por el centro de operaciones de mosca de la fruta ubicado en Yanatile. Efectivamente en este espacio llamado laboratorio realizamos actividades inherentes a estas tales como disección de frutos que consiste en la búsqueda de larvas de la plaga en estado inmaduro los cuales a posteriores vamos a pasar por un proceso de crianza que técnicamente se llama recuperación de adultos para nosotros poder saber la relación de hospederos potenciales, secundarios, terciarios con la relación de moscas de la fruta a nivel de especie. Justamente esta información valiosa nos va a permitir a nosotros tomar las estrategias más acertadas y oportunas para un control integrado de mosca de la fruta. Eh, en cuanto también eh, a estas recuperaciones eh, emergen eh, moscas en estado adulto, los cuales tienen que ser enviados al centro de operaciones de Yanatile para su identificación taxonómica a nivel de especie. Seguidamente también en este espacio nosotros realizamos la sensibilización y la difusión de las actividades que venimos realizando trabajando con instituciones educativas, beneficiarios, transportistas, autoridades. En sí es un espacio abierto para el público en general, para que nosotros eh, tener o transmitir ese, ese conocimiento que es necesario para la sostenibilidad de este proyecto y para llegar a nuestro objetivo que es la baja prevalencia de mosca y la fruta. El microcentro de operaciones de Cochipata está al servicio de la población comprometido y con el único objetivo de poder eh, brindar el acceso a la sanidad agraria, justamente eh, en ese sentido se hace un llamado a la población, se le hace la invitación abierta para que puedan visitarnos en este espacio que es el microcentro de operaciones y también puedan eh, traernos sus muestras de frutos para poder nosotros descartar si realmente están infestados por mosca de la fruta u otra plaga para que podamos coadyugar a, a tener un control adecuado.